Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis ganar dinero con Clickbank sin un sitio web, con un método de tráfico completamente gratuito y que está básicamente oculto hasta este momento porque ya lo estamos empezando a explotar. Muchos afiliados y te lo quiero presentar para que no te quedes detrás.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 ¿Qué es esto de cómo ganar dinero con Clickbank sin una web y completamente gratis? Para esto vamos a estructurar este video en tres fases. La primera fase es buscar y encontrar un producto para promocionar en Clickbank. Tiene que ser un producto adecuado. Si no es un producto que tenga todo lo que yo voy a decirte, no te va a servir. Bueno, sí, pero va a ser más complicado. Entonces, atento con esta primera parte que es darte de alta en Clickbank y en dos páginas que te voy a mostrar yo ahora mismo. Lo primero es irnos a estos dos sitios que te voy a mostrar ahora mismo. Uno se llama CV Snooper. CV Snooper. que es clickbanksnooper.com es ClickBank Enemy History, bla, bla, bla. Te puedes unir completamente gratis. Tienen una versión de pago, pero tú no tienes que pagar. Con la versión gratuita es más que suficiente para que hagamos lo que tenemos que hacer ahora mismo. Esta es una herramienta. Y la otra se llama CB Engine. Es esta, ClickBank Engine, la máquina de ClickBank. Y ambas tienen versiones de pago, insisto, pero a ti no te van a hacer falta para lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Pues muy sencillo, estas herramientas nos van a servir para analizar más profundamente los productos de ClickBank que vamos a promocionar. Puedes usarlas de muchas maneras. Esta, este no es un tutorial para estas herramientas, así que me iré directamente a su uso con lo que vamos a hacer. Voy a empezar con Civi Snooper y te voy a enseñar lo que hace Civi Snooper. Esta es la interfaz de Civi Snooper, Ves es el dashboard. Vienen los top 5 de Clickbank, tienen los top 5 rising products, es decir, productos que están subiendo rápidamente. Mira, estas es, eh, las visitas que están teniendo, como ves, tiene información muy muy buena. Y estos son los top falling products, son los que no están funcionando bien ahora mismo. Si te fijas, aquí está el Okinawa Flat Belly Tonic, está el Biofit Sub, Beyond Fortis, en fin una serie de cosas aquí hay otras aquí hay otras ahora mismo no nos vamos a centrar en eso nos vamos a centrar en productos que son recurrentes en esta parte de aquí en la parte de la izquierda tienes estas opciones vienen las categorías y luego vienen estas cuatro opciones vamos a darle clic donde dice recurring products vamos clic en productos recurrentes que son los que nosotros vamos a trabajar ¿Por qué recurrentes porque con una sola venta, tú tienes más ventas cada mes. Ya sabes que yo estoy absolutamente enamorada de lo que son los productos recurrentes. Porque con un solo esfuerzo, tú te ahorras mes a mes a mes volver a vender a esta gente. Si te fijas aquí, viene FB Tonic de Okinawa, que ya vimos que no está muy allá. Mira la gravedad, lo está bajando. Eh, vienen las comisiones que es el 75% la venta inicial es de 140 dólares el promedio de venta de 140 dólares y el reveal, es decir, el recurrente cada mes o cada semana es de 34 dólares, está genial está Biofit, Prisi media que es un software para trackear las high ticket en Clickbank esta está muy bien, mira va subiendo la comisión es de 50 dólares, la venta inicial de 14, la comisión es de 50%, la conversión inicial de 14, el promedio de venta de 60 y el reveal es de 14, es decir, la recurrencia es de 14 dólares. Hay un montón de buenos productos, muy buenos productos, y tú puedes elegir cualquiera que tenga una buena gravedad, que esté trabajando bien la gravedad. Voy a trabajar uno que a mí me gusta, aunque ya está un poco extraño en gravedad, que está bajándola ahora mismo. Pero vas a ver que no es tanto como parece. Ese producto que yo quiero presentarte es His Secret Obsession. Su, su secreto obsesión. Dice que convierte increíblemente bien en chicas y en tráfico frío. Tráfico frío es la segunda clave. Queremos que convierta en tráfico frío. Vamos a irnos a tráfico orgánico y no queremos una comunidad, queremos ir directamente a las conversiones. Y este está bien en conversiones con tráfico frío. Fíjate que viene aquí que la comisión es de 75%, la venta inicial es de 55 dólares, el promedio de 56 dólares y la recurrencia es de 10 dólares. Por lo tanto la gente no se irá tan rápido porque es realmente poquito lo que tienen que pagar cada mes para permanecer aquí. Esos son los datos que me da esta herramienta y por lo tanto esta me parece bien. Me voy a ir a la otra que es CB Engine. Esta es la interfaz. También tiene los productos recurrentes aquí. ¿Ves? CB Recurring es esta. Tienes un montón. Luego los ves tú con más tranquilidad o bien hago un tutorial otro día, pero hoy vamos a centrarnos en la recurrencia. Si te fijas, cambia con respecto a la otra herramienta. Viene Synergy Spanish, Dugi World of Warcraft, Guides, una serie de cosas. Pero también está su secreta obsesión. Está aquí. Para los que hacen baterías, mira, también está muy bien, recurrente. Bueno, me distraigo. Vamos a centrarnos aquí. Su secreta obsesión. Y también convierte bien con tráfico frío. Es recurrente. Pagan el 75% de comisiones. La venta inicial es de 55 dólares. El promedio de 57. Y vamos a darle clic en más información. Y en más información nos da lo siguiente. Viene el vendedor. Tenemos que darle clic para su secreto de obsesión. El rating en el marketplace que es 5 de 5 está muy bien. La gravedad. Fíjate que me pone aquí esto. Y que va aumentando. Va aumentando la gravedad. Aunque la otra me dice que va va bajando un poco. Por eso te digo que... Porque este 1 es mínimo, es muy, muy poquitito. La gravedad es de 171. Y aquí en esta otra herramienta me pone que es de 172. Como ves es lo mismo, no hay mucha diferencia. Vienen los referidos, comisiones, el porcentaje promedio de ventas, la venta promedio en dólares, la venta inicial en dólares y el reveal. Se puso a la venta en el 2016, 2016, estamos en el 2021 y se sigue vendiendo, lo cual quiere decir que es un muy buen producto. Vamos a ver el payout, cómo ha evolucionado. Mira, aquí pagaban un montón y aquí vuelven a pagar más. En fin, esta es la gráfica de cómo va evolucionando el pago al producto. Pues aquí subieron el payout y la gente está vendiendo más este producto porque es bueno. Viene el porcentaje promedio por ventas, se está manteniendo muy bien en el tiempo. El porcentaje de referidos, de afiliados que quieren promover esto, es mucho y está mantenido muy bien en el tiempo. La gravedad, cómo ha evolucionado la gravedad. Este es el pico que te digo que por eso está de baja, pero si ves está muy bien porque es más alto que lo que tenían en un inicio del 2016. Aquí están las fechas. Y las comisiones se mantienen en el 75%, ahí no hay ningún problema. Luego vamos a ver este otro ratio que son las gráficas. Me pone la gravedad, cómo va subiendo y bajando. No te asustes por esta curva tan baja, porque si te fijas está en 173-74, baja a 168, que no es mucho, y vuelve a subir a 172. Está bien, no me parece mal. Vienen los datos de los cambios, el 8 del 11, 8 del 9 y 8 del 6. Listo. Con esto ya es suficiente para nosotros. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a Clickbank. Me voy a ir a Clickbank. Este es Clickbank. Esto es el mercado inicial. Pues aquí están todos los productos. Y voy a buscar yo His Secret Obsession. Voy a copiar esto. Selecciono hasta aquí. Lo copio. Me voy a Clickbank. Lo pego. Botón derecho pegar. Le doy a la lupa. Y aquí lo tengo. Su Secret obsesión Conversión, en la verdad, tiene versión mobile y viene la página de afiliados, esta de aquí. Vamos a darle clic a la página de afiliados, la abrimos en una nueva ventana y aquí la tenemos. Su secreto obsesión. Y dice que tú puedes ganarte hasta el 90% en el front-end y en el back-end. No solamente 75%, sino hasta el 90%, si te suscribes a su lista de afiliados. Viene aquí una serie de cosas, viene la estructura de comisiones, ¿ves? Tú coges esto, con el VCL es la Video Science Page, que es la página de ventas de vídeo, viene el Upsell 1, Upsell 2, Upsell 3, más don't y uno de los Don Sales será la recurrencia, así que tú no te preocupes. Y lo que nosotros queremos, que son las herramientas de promoción. Y hasta aquí la primera parte que es cómo seleccionar nuestro producto. Ya tenemos todo y vamos a la segunda parte que es ver dónde está esa fuente de tráfico en la cual nosotros vamos a vender este producto. Y esa fuente de tráfico se llama BitChute. La voy a poner aquí, BitChute. BitChute.com. BitChute. Es esta, BitChute. Y te vas a donde dice registrar, Register muy sencillito te van a poner el captcha lo resuelves eh, trucs aquí están los trucs voy a resolver el captcha con todos los trucs espero no equivocarme porque a veces me equivoco si estoy en directo truc truc truc verificas y ya está eliges tu nombre de usuario le das tu email pones un password que tiene que tener todo esto si tienes un código de referido lo pones aquí y si no, pues no pones nada. Y dice que entiendes, bla, bla, bla, bla, bla. Le das clic, aceptas. Le das acepto y creas la cuenta. Y eso es todo. No te van a pedir absolutamente nada más. Como yo ya estoy, me voy a meter a mi cuenta de BitChut. Esta es mi cuenta de BitChut. ¿Ves? Yo me voy aquí, está mi profile. Puedes crear un canal, playlist, exactamente igual que hacemos con, con YouTube, básicamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, ya tenemos la oferta de Clickbank, ya tenemos la fuente de tráfico que es la parte número 2 y vamos a la parte número 3 que es cómo vamos a ganar el dinerito. Lo vamos a ganar de la siguiente forma. Aquí en Su secreto obsesión tenemos abierto la página de los afiliados y lo que vamos a hacer es irnos a las herramientas de promoción para afiliados. En las herramientas de promoción para afiliados nos vamos a ir en donde dice Promotion Links, para poder entrar a la siguiente página, le pones tu correo para que te puedan pagar hasta el 90% y empiezas. De ahí vas a llegar a esta página, donde vienen los enlaces de promoción, los emails, el copyright, imágenes y video, artículos, pay traffic, y training y reglas. Nosotros nos vamos a centrar en imágenes y video. Fíjate que aquí tienen un montón de cosas y nosotros vamos a irnos directamente a las video ads. En video ads nos pone las reglas. Estos videos solo pueden ser usados para promover los productos de Blink Publishing. Los videos no pueden ser alterados ni modificados de ninguna manera. No los puedes tocar. Los afiliados no pueden reclamar la propiedad de estos videos. Y tienes que seguir todas las reglas. Vale. Vienen los Longer Pitch Clips y el Short Attention Grabbing Clips. Tú te vas a bajar todos. Tanto en Longer Pitch como en Short Attention Clips. Voy a ver estos de aquí. Fíjate que viene Enter Email Call to Action y Click Call to Action. Este es para que tú pidas el email. Cuando subas este video a tu canal, al final dice Pon tu email para más información. Y este, cuando lo subas a tu canal, dice Dale click en la descripción para más información. Nosotros, obviamente, vamos a bajar este. Puedes darle Download 7 Videos para que te baje todos. Luego están estos otros y estos otros. Están muy bien hechos. Tú descárgatelos todos porque la verdad están muy bien. Y vamos a subir los tres. Vamos a subir estos tres. Y luego vienen los Short Attention. Vamos a ver aquí. También lo vamos a abrir. Si te fijas, son muy chiquititos. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos, 20 segundos. Y estos además que son tan chiquititos, te pone el texto del vídeo. Did you know there is a hiding emotional need that leaves most bla, bla, bla, bla, bla. Aquí te lo pone. También te los descargas. Te lo descargas, te lo descargas y te lo descargas. Y una vez que te los hayas descargado todos, bueno, pues entonces llega el momento de subirlo a nuestra fuente de tráfico. A bitchute o bitchute, como le quieras llamar. Lo que vamos a hacer es simplemente... Primero los vamos a abrir a descomprimir. Si te lo bajaste el comprimido, si te bajaste el comprimido, cuando tú lo descomprimas vas a ver esto, Break Up Voice Click y Break Up Voice Email. Nosotros vamos a usar el Break Up Voice Click. Este lo vamos a subir. Nos vamos aquí, le vamos a dar aquí. Tienes que dar aquí a este botoncito de subir un video. Le damos clic a subir video. Le ponemos el título. Lo primero que nos pide es el título. Me voy aquí y dice. Break voice email. Pero eso no es. Me voy a ir a la página de afiliados. Y aquí. En mi shoot, Y le voy a poner aquí. Un título que sea muy muy atractivo. Y vamos a poner. Home to. Me voy a ir al traductor. Le voy a poner. cómo hacer que tu ex regrese. Regrese. Por ejemplo. How to make your ex come back. Lo copio voy aquí y lo pongo, how to make your ex come back. Con eso es suficiente. En la descripción le voy a volver a poner lo mismo, how to make your ex come back. Y le voy a poner alguna cosa más que voy a irme a Clickbank y voy a ver la página de ventas. La voy a abrir para ver exactamente lo que dicen. Se van a encontrar un vídeo. Fíjate que dice aquí, skip to text presentation. Vamos a darle clic aquí para coger los textos simplemente nada más. Mi nombre es fulanito de tal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Vamos a buscar algún texto que sea muy interesante. Ah, mira, esta está bien. My hat broken off the relationship. Copiamos. Me voy a la página. Sé que es un poco clickbait, pero bueno. Eh, relación. Me voy a la página de ventas. La peor parte no entiendo. bla, bla, bla. Esta, mira. Hidden 2, bla, bla, bla, bla. Y aquí vamos a poner esto. Me voy a mi traductor, voy a poner la frase que he elegido. Eh, en español, 12 es, no sé, palabras sin no también una frase, un sutil frase descadenante. Entonces, vamos a poner aquí en español: descubre las 12 palabras ocultas que harán que vuelva, que vuelva sin pensarlo, sin pensarlo siquiera. Por ejemplo,. Vamos a poner en inglés y ya saben que hay 12 palabras que van a encontrar por ahí. Y lo voy a poner aquí y justo debajo de esta frase súper bonita vamos a poner click here to discover 12 words. words. Y lo que vamos a poner aquí es nuestro enlace de afiliado. Nos vamos a ir aquí, le vamos a dar a promover. Y en promover vamos a coger nuestro enlace de afiliado. Está nuestro enlace de afiliado. La vamos a copiar. Lo vamos a cortar porque este es muy feo. Vamos a usar Bitly. Nos vamos a ir a Bit.ly. Bailey. Gatit. Vamos a poner nuestro enlace. Aquí. Lo ponemos. Y lo acortamos. Le damos a copy que ya lo tenemos. Y nos vamos a BitChat. Ahí lo tenemos. Listo. Luego esto. Vamos a ponerlo normal. Y le damos a subir el video. Subimos el video. Elegimos el primero. Tú tienes que subirlos todos. Todos los que te bajaste. Tienes que subirlos. Lo subes. Lo estás subiendo ahora mismo. Lo va subiendo, lo va subiendo rápidamente. Puedes hacer un thumbnail específico para el video. Pero no te lo sugiero. Lo que vas a hacer es coger una captura de las que ya tienes. Ya está aquí el video. Mira. Listo. Vas a subir un cover. Y el cover vamos a hacerlo del mismo video. Me voy al video este Entonces le voy a dar un enter para que me lo reproduzca lo está reproduciendo ahora mismo yo simplemente voy a capturarlo con impresión en pantalla ya está y le doy donde yo quiera bueno, vamos a ponerlo así con esto ya es suficiente para hacer el thumbnail, es bonito tú lo capturas en una posición bonita, esta está bien le voy a dar clic aquí para guardar y le voy a poner eh, his Secret. Obsession. Listo. Tenemos el thumbnail. Lo subimos. Lo está subiendo. Ahí. Bonito thumbnail. Muy bonito. Y ya está. Eso es todo. Le damos a le damos a Publish Now. Lo está publicando. Ya lo tenemos. Pero esto no es todo. Es una parte que sigue. Nos vamos a ir a donde dice Settings. Y en Settings tenemos el título. How to make. Vamos a ponerlo con mayúsculas. How. To make your ex back your ex come back con mayúsculas cada una para que sea más así. Aquí viene también esto. Vamos a ponerle H. How to make bla bla bla. bla. Ya tenemos el baile muy chulo ahí. Y nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice hashtags. Y los hashtags tienen esta estructura: o bien el hashtag, o bien con un guión máximo de 30 caracteres por hashtag vamos a intentar usar hashtags que tengan que ver con esta por ejemplo, vamos a poner marriage que es bodas por ejemplo, vamos a poner com, me voy al título y vamos a buscar um, make your ex back make your ex back por ejemplo Voy a poner otro hashtag que sea relationships. Chips, Relation Chips. Voy a poner otro hashtag que sea Romance, por ejemplo, que es muy bonito. Otro hashtag que sea Love. Otro hashtag que sea Boyfriend, que es novio. Boyfriend. Eh, otro hashtag que sea Love Romance. Romance. Love Romance. Otra que sea. Y así las vas poniendo que sean relativas a lo que tú estés promocionando. Vamos a dejarlo ahí. Ya tengo los hashtags. Luego me voy a ir aquí a las categorías. Y en las categorías, fíjate todas estas, vamos a escoger una que sea acorde a lo que nosotros estamos poniendo. Así que lo más cercana puede ser belleza, por ejemplo, belleza y fashion. Porque hay muchas chicas ahí en, este, en esta categoría, más que nada. Vamos a poner esa, beauty and fashion. Que sea normal, no contiene nada normal. Y le damos a save. Cambiado, guardado. Y eso es todo. Ya tenemos nuestro video que se está haciendo, está siendo procesado. Y cuando esté procesado, ya lo tendremos. Mi canal, como veis, es Nice Things to You. Ese es mi canal. Aquí tenemos esto y ya está completamente el sistema al completo para promocionar desde BitChute. No es mágico. No vas a tener Miles de visitas en automático. Mira cómo se ven aquí las. los hashtags. ¿Ves? Qué bonitos son. Yo te recomiendo que subas todos los videos. Todos. Uno por uno. Todos. Todos. Todos. Mírate bien las palabras clave. Mírate bien la carta de ventas. Analízala. Y de aquí mismo saca tus hashtags. Por ejemplo, señales secretas. Por ejemplo, esta. He feels like he's falling in love with you. O... Oh, The first Days of real love, ese tipo de cosas que gustan a la gente y en teoría es lo que estamos vendiendo nosotros. Las señales secretas para que el chico vuelva y tenga una obsesión con nosotras. Bueno, a recapitular, Marketer, hemos buscado en CB Engine y en CB Snooper un producto recurrente que nos haga ganar dinerito mes a mes, que esté bien de gravedad y de desempeño durante mucho tiempo en Clickbank Hemos ido a Clickbank a coger todas las herramientas que hay en la página de afiliados. Tiene que tener videos, porque si no tiene videos, pues entonces no vas a poder poner en práctica esta estrategia, a menos que tú los hagas. A ver si puedes hacerlo, pero tienes que hacerlos tú. Esa es la segunda parte. Y por último nos hemos dado de alta en BitChut y hemos subido nuestro video, le hemos puesto sus tags. Y hemos puesto el enlace de afiliado previamente acortado con la herramienta Bailey. Bueno, Marketer, hemos acabado por hoy con esta estrategia súper bonita que nos va a hacer ganar dinero con Clickbank, sin una página web, sin pagar publicidad, con esta página de tráfico oculto que le está dando una pelea muy fuerte a otros tipos de plataformas. Ahora mismo está en 5 millones de visitas al mes, lo cual es bastante bueno. y está poco explotada en el marketing de afiliados. Es el momento de que tú te des de alta, de que bajes todos los vídeos posibles y empieces a subir, a subir, a subir para que rápidamente arranques y puedas empezar a generar ingresos con tráfico orgánico sin pagar absolutamente nada. Lo voy a dejar hasta aquí. Me despido de ti enviándote un abrazo muy, muy fuerte y recordándote una vez más nuestro lema que es que este año, pase lo que pase,